Estoy jugando al Fortnite normal, una loco Let's go eh, eh, Parece que tiene un poco de bala en la cabeza eh, Creo creo que usted tiene un poco de bala en la cabeza Y el la tenía aquí un cofre No, o sea, tanto grande como pequeño, bro ah, Y es eso, me parece bien en cierto modo Pero bueno, le, le jode la... O sea, esta persona... Y yo, yo me quedo flipado Esta persona sabía, ¿vale? Sabía perfectamente que yo estaba aquí, ¿ok? Sabía perfectamente que yo estaba aquí ¿Cómo cojones, tío? Saben perfectamente que yo estoy aquí. ¿Cómo? Oh that's shit possible? Eh... Sí, ¡Ey! ¿Cómo no la da ese golpe? Me quedo flipado, tío. O sea, ¿estáis viendo eso? Ese momento, se sintió el verdadero terror amigo, escúchame con la oreja de plastiosa que te lleva, compadre yo sé que tú no eres tú no eres seguido del papajío compadre. lo sé, porque tú no me habrías atacado así con el mando pero escúchame, desinstalate el Fortnite, visita vete, vete a la playa, a coger coquina a metértela por el cuno. y cuando cojo un, un longerón, churra, te lo chupa Ahí, lo chupa, niño rata de mierda lo chupa el longerón. eso le zaga al longerón, amigo. a veces sale la caña a ella me cago un totos muerto, niño rata Pongo que, bueno, si no me parto, aquí, aquí, aquí let's go ¿Me tengo que subir aquí? Sí. Espero que no le estéis parando desde aquí. Vamos a ver si ganamos la par y ya. Y ya estaría. Están allí. Hostia. ¿En serio los dos? No puede ser. A ver si lo puedo tirar, tío. O sea, si los tiro a los dos flipa. Mierda, mierda, mierda. Vale, ese niño va a rotar como un niño rata, como lo que es, ¿no? Obviamente. No lo había dejado, sabéis, ¿no? Que no lo puedo dejar, tío. O sea, en plan, voy de una. O sea, voy, voy a rotar de una. ¿Os imagináis que me mato? <risas> Tristemente me mato. <risa> Increíble. Un momentito, vamos a ver si eh, terminamos la partida. Worth it. Eh, tengo al niño eh, moosos ahí, tío. está literal. Vamos a ver si aquí peces de lujo. O sea, una idea. Había más peces, tío. O sea, literalmente. ¡Espuma! ¡Pau! Esa es Zari, me encanta. Ah, mira, está ahí. Amigo, eh, para pelotudo los pelotudo! Este es un niño de mando lo sabéis, ¿no? Sabéis que este es un niño de mando de estos de los pochos. Tío mira el niño, cómo sube. Niño tú eres de play o tú eres de tu puta madre. Creo que no te voy a dejar, vale, o sea, digo Hola tú eres de play o eres de tu puta madre. Te repito, te repito, te repito, te repito la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? y yo este tío es pro, eh, cuidado, eh! Este tío es pro, eh. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Wow! ¡Qué pro, tío! Eres un pro, tío. ¡Wow! Te quedas aquí encerrado. ¡Me chupa tres pingos! Me encanta. <risa> y yo no vea, ¿no? Si tiene antimacro. ¡Wow! ¡Los antimacros! ¡Te sirvieron de algo, mamagüevo! Eh. Look at me, bitch. Soy de hierro, yo le canto a mi correa como un jodido perro. ¡Let's go! <risa> Que te follen el culo, niño, con antimacro Mira, ¿sabes por dónde paso yo los antimacro? Por donde tu madre se pasa la po de tu padre Bitch, <risa> I'm a rider Quiero un Ferrari Spider, me voy, coño Al mismo tiempo Voy a intentar tirarlo, gente A ver si se muere así por un casual, loco No, ni de coña, ¿no? ¿Y el otro? Hostia, el otro sí, eh Dios, qué parchazo ha pegado, hermano Me encanta la animación de cuando cae el nota Encima tenía corona <risa> Me va a odiar, tío dónde es que te follen el trasero rollo Que tenía tan bacano de que en este aspecto, ¿sabes? Te ibas a crashear algo bastante cheto, ¿sabes? Yo qué sé, una, una escopeta caía, ¿no? Literalmente, una escopetilla caía. Mira ese. Pena que no le haya dado ningún golpe, tío, para regenerarme yo la vida. Bueno, vamos a rotar, gente, ya estaría, joder. Ya estaría, tío. Ya estaría por aquí, mamá huevo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vaya rotación tan de mierda que estoy haciendo, pero obviamente sale, ¿no? Sale, vale, sale, vale, ya ahí, ¿no? No sé qué pretende el niño ese, tío Pero quiere quitarme el height o algo Ah, hostia, que me mato Hermano, que me, de, me he desviado Porque adelante hay un niño Hay un niño ahí adelante, gente Os lo juro que hay un niño Bro, mi táctica suprema y milenaria De la construcción, hija de puta No sé si trae arme Los dos niños y tal o algo Que está este niño aquí, tío Seguramente, maní Eres un maní Perdonadme, momento de concentración para ganar la partida rápido y pirarnos que están... Mira, mira, mira al niño Hijo de la gran puta, tío Hijo de la gran mil puta Y tú el niño, tío Nada, nada, de loco, tengo que matar al otro, gente Vale, el otro está en blanco Yo roto, pillo la perspectiva de aquí, ¿no? O sea Pillo la perspectiva de aquí arriba y los delete a los dos O sea, literal, este es mío, ¿no? Este es mío y este es mío, ¿no? ¿Eres mío? ¿Eres mío? ¿Eres mío? ¿Eres mío, no? Hola, bro, ¿qué tal? Soy Papá Higomón. Te gano la partida y me cago con tu madre. ¿Y uy, eso? debía matar ya. Hijo de puta. ¿Qué quieres? ¿Un baile erótico? Eh, de eso, ¿no? Toma, manín, para que te vea el bull y a la chulí, manín. No le he dado ni una bala con estos fusil ¡Qué malo es, Julio! ¡Qué malo es, compadre! Es más malo que pegarle un padre. ¡Dios! Es que el que es normal está bien, pero ese es fatídico. Te veo el pie. Le metemos pro a gente. ¿Dónde va Daniel? ¿Dónde va? A ver. Compadre, yo he nacido en el 95 y tú he nacido en el 2001 ¿Cómo eres tan basura de estar gastando tu tiempo, niño rata de mierda? Vete a la puta calle, compadre, es un balón de esos malos de, de, de, de una promoción del colacao y ponte a pegarle patada, niñato de mierda Porque el Fortnite no es lo tuyo, ¿sabes? Basura Chata la cotorra, más huevo pingoso Chata la cotorra, mamá huevo pingoso Tu culo huele a caca Ah, que me lo está tirando Qué inteligencia, tío, inteligencia artificial Hola, bro, ¿qué pasa? ¿Qué dice, cojones? Hola, ¿qué tal está usted, niño rata de mando? Hola, ¿qué tal? Eh, eh, eh. ¿Qué estás allí? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, ¿esto qué es? ¿Y yo, ¿Cómo se nota que de play? ¿Cómo se nota que de play, Dios mío? ¡Ayúdame! ¡Jesucristo! ¡Envíame un Apache! ¡Envíame un Apache! ¡Envíame un Apache, Jesucristo! ¡Tengo un niño rata! ¡Es peor que un virus en código lioco ¡Bro, pero tú quién eres, yo! ¿Tú quién eres buga? ¿Tú quién eres buga? ¿Y yo qué buga, no? ¿Yo eres un pro, tío? ¡Qué pro, churra! Pero no le di un golpe, ¿no? Uy, uy, bro. sagrado pingoso, bro. ¿Qué te pasó, pinga? Tú que eres un niño rata de mando, un niño rata de mando. Eh, usted es un niño rata de mando. Usted tiene la pinga chica. ¿Por qué? Porque usted es un niño rata de mando. Quien juega mando tiene la pinga chica. Tiene una pinga chica, quien juega mando, gente. Quien juega mando tiene una la piña, la pinga la, la... La, la... Madre mía, madre mía, cómo está la cosa, gente. Hola, para la moción, en pelotudo. Yo soy el papá Higomón, Pepe Rosso. Hoy, entre lo y así nomás, un niño rata versus un pro player. Vale, dejo de hacer el gilipollas y intento ganar la partida, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo. Ahora, ahora sí. ¡Oh, chubasquero de pito! Toma ya, mira cómo le da el tronco del carro Royal. ¡Es ¡Eh, Madre mía, si el Fortnite fuera un juego entretenido La verdad sería la polla, gente, lo siento No puedo dar más, un contenido que está acabado No puedo hacer nada más, tío, solo llorar De pena, llorar, mi corazón Llora de pena cuando veo que Fortnite no tiene ningún tipo de... ¿Sabéis, no? ¿Cuál es el coeficiente intelectual de aquella persona? ¿Uno? ¿Cuánto? ¿Uno, dos, tres? O sea, uno, ¿no? Digo yo, o sea Yo creo que uno está... Un 1% de coeficiente intelectual tiene Ah, literalmente ¿Sabéis que los peor de que en este aspecto eh, Los árboles me van a joder bastante y que ese niño va... A toa, va a morir, tío. Me siento más. No sabe ni editar. ¡Hola, niño rata! Dame la victoria, papi. La gente quiere ver una victoria, gente. Let's go watching. Oye. Oye, te lo resumo y nomás. Nunca podrá competir contra un pro player, mamá huevo. <risa> perdón, gente. Eh, perdón, no me gusta. No me gusta. No me gusta eh, dejar el chat eh, fuera de yogo, ¿no? Literal. Perdón por hashtame de la gente mala en Fortnite. Llevo jugando cuatro años, obviamente, entonces. Pensad que ya he vivido mucho en Fortnite. ¡La noche, este niño, está drogadísimo, eh. Hola, ¿qué tal? Eh? Hola, ¿qué tal? Eh? buena tardes, niño. Buenas tardes, muy buenas. Eh, yo soy quien eh, te dice que ha muerto eh, y después te da un beso, uh Hugo. ¿Y tío? ¿Tú te crees que con la crisis que va eh, va a ver, eh, vamos a comprar eh, un juego eh, eh, y darle mi vuelta como antiguamente... A ver, Dios, Dios, y del niño. Ah, es lo que me flipaba antes, yo que sé, o sea, literalmente te pegaba mucho tiempo con un juego Eso es cierto, Álvaro, eso es cierto Bro, no vea, ¿no? Ni y yo O sea, es flipante, bro, a niveles estratosféricos este niño O sea, es flipante, tío, ¿cómo cojones? Ah, vale, que tiene esas picones, tío, o sea, bro, eres buenísimo, ¿no? Wonderful Fortnite. Y yo, es que es de verdad, ¿eh? Uy, uy, uy, uy, de loco, bro De loco es poco, ¿eh? O sea, y es que es flipante, bro ¡Diablo! ¿Quién coño te cree que tú eres? El Sweden, compadre Tú qué, qué, qué Qué pingoso que eres, bro O sea, hermano, eres de Suecia, loco O sea, ¿qué haces jugando aquí? O sea, te acaban de clapear una puta escopeta de mierda O sea, gris, bro, mira Me la llevo, mira tu escopeta dorada, mira Toma, y un gesto bonito, niño rata Que hueles a obo, que pesta ovo, uh, Huele a obo, de Suecia, huele a obo de Suecia uh, qué mal huele, huele a caca <risa> Literalmente El deporte no es malo nunca, ¿sabes? Y también que más energía, que era una persona con mucha energía Campeón, chapa, esto está más claro que el agua Pero eh, si tú te quedas ahí, yo, bueno, sí, tío, lo agradezco ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido esos Fortnite poderosos? A ver si ¿sí ganamos la partida ya, coño. La madre que me parió. Estoy fedeado, pero me he distraído, me he distraído, la verdad. Eso es para mí, ¿no? Eso tiene mi puto nombre, ¿no? Eso tiene mi puto nombre, bro. Dios, eso también tiene mi nombre, bro. Dios mío, hijo, hermano. O sea, yo creo que tú no tienes chetos, ¿no? Tú juegas ya con los chetos activados. O sea, sé que es de manco no ponerse algo ahí para tapar. Increíble. Para taparse, pero no necesitaba. Eh, vale, yo aquí, ¿qué coño hago? O sea, pillar esto, que no tengo más posibilidades. Madre mía, perdónenme ¿Y qué tal estás, campeón, chapa? Hostia, yo que se te va ¿eh? Se te va la pinza, cabrón, papajío, tío O sea, ¿cómo sería? yo, yo, y yo! De loco, bro Tú tienes un problema... Un problema sónico, ¿no? Tengo que ver qué cojones de distribución llevo Ah, es ese niño ¿Por qué da tanto por culo siendo tan rata? ¡Uy, hijo de puta! ¿Qué es eso? Y te ruchea y derruché al el hermano ah. Mira, compadre Se puede ser personaje, pero tú, compadre te lleva, la, te lleva la de Dios Te lleva la de Dios Y este, este, este, este es exagerado, churra Este es exagerado, este es el típico Hijo de puta, que no para, y yo, y mi chupito Hijo de la gran puta Tío Bueno, te dieron por el culo, ¿no? Me han dicho Así fuertemente, ¿no? Look at me, mommy, without hands, bro. Look at me, mommy, without hands, bro. A ver, o sea, si pillo por aquí, es que esto va a ser complicado, ¿no? O sea, bueno, en verdad, complicado no es. O sea, complicado no lo siguiente. Porque es un niño de mando. Eh, es un niño de mando. Y yo, y yo, que, que exagerado que es la peña, tío. Es un niño de mando de mierda, ¿sabes? Que huele a ovo. encima. Y yo hace tiempo que no hago esta construcción, tío. Ah, el nota pero a todas, ¿no? O sea. ¡Bro! ¡Let's go! Hola, ¿qué tal? Hola, mi amor. <risa> Madre yo YouTube, pero tú, ¿quién coño te crees que eres, bro? ¿Quién eres, San Pancracio? Que has salido de... de o sea, Jesucristo Superstar, bro, algo. ¡Dios! ¡What the fuck is this shit, bro?! ¡Ah, it's really nice! Uh, ¡Really nice! Uh, uh, bueno, eh... Uh, uh, ¿Quién quiere tortellines de niño de rata? Eh, huele a ovo, gente el parmesano, le echamos parmesano a niño eh, con ovo eh, Un poquito de, de ovo pone el niño, ¿no? Eh, parmesano, tortellines de niño de rata eh, Un tres, <risa> Gente, me voy a... No, nah, me echar un par de ellos <risa> más